Para vivir la Semana Santa. Se rentan cuartos. Estreno 5 de abril en Sola 5. Dani se ha quedado viudo. Y con tres hijas necesitará toda la ayuda posible. Y cariño, no hay razón para sentirte mal. Vamos. No puedo salir de aquí. Me castigué hasta los 82 años. Aunque eso signifique abrirle la puerta. A su mejor amigo y a su cuñado. No podemos llegar como novatos. Créeme, soy profesional. Oye, tú también, créeme. Yo también soy profesional. ¿Qué podría salir mal? Hay un reglamento en esta casa. Jamás despedirse molestos. Ahora discúlpense mutuamente. Nada en absoluto. Michelle, lo logramos. Esa es mi jovencita. <risa> <risa> Dani, Porque ser padre hacer. es toda una aventura multiplicada por tres. ¿No te parece divertido? Yo digo que es divertido. Gracias, chicos. No te pierdas la comedia clásica Full House 3x3. Estreno a partir del lunes 5 de abril por el 5. Sigue con Mi Pequeño Angelito 4. Y al terminar, vive de cerca el peligro con Jean-Claude Van Damme en El Orden de la